Que toxicidad, hermano, o sea... Bro, que ¿cuántas personas hay viendo el Slot? 134k, bro, o sea... Que llegas al partner haciendo el gilipollas, ¿sabes? Con la ludopatía de la peña Y se está poniendo el panorama de los slots, turbio Uf, las slots, madre mía Los slots tío, una epidemia Buf, lo odio, yo No es que lo odio, me parece en plan... ¿Sabes? Que no nota a lo mejor, ¿sabes? ya mayor de edad, ¿quiero hacerlo no? Morbid, Sergillo, vale, lo respeto, pero tío Hermano, no te pases, loco, o sea... Bro, que tu hija es pa' niños, ¿sabes? Uf, una epidemia, madre mía, la virula del es rojo, compadre, madre, me da asco, tío. Tienen los bolsillos eh, limpitos, ¿no? Sergillo, madre mía. Yo es que, uf, en la vida, en la vida. O sea, si os soy sincero, nunca he echado una máquina de nada. A la Perra nada, macho. Eh, guantes eternos, no me jodas. Hermano, hostia, de fuego, gente. Pues ya está, gente. Ya estaría. We are Venom, eh Está haciendo el gachón, ¿las has escuchado? Ah, Sacale sensei, campeón, enorme ese morgue Quiero eh, meterse, bueno, se ha metido el modulador del, mo... de, del morgue Voy a decir, de Venom Está chula, eh, bueno Me pareció una copia muy burdesca y mala Lo de Moon Knight, porque es Venom Pero versión egipcia Y no está mal la serie, lo malo es que en ese aspecto Lo malo es que en ese aspecto Tío, es decir que el actor principal es una puta mierda Hermano, se nota es un parguera O sea, el... el cine que ha hecho se nota Es pura basura, ¿sabes? Eh, hey, we're venom. Así ah, si lo escribiríamos eh, en el 2000, en el 20, compadre, flipa. Esta mañana eh, le he jugado 3 euros a la, a la máquina del bar eh, cuando me he tomado un café con leche, gacho, 3 euros es un tercio de mamá. Eh, eso has perdido. ¿Qué? ¿Cómo que un tercio de mamada? <risa> ¿Pero qué? No, pero yo qué sé, ya, realmente. O sea, eso me recuerda, ¿te acuerdas yo, El padre del C hermano. Guau, wow, yo el hombre ese. Y yo, el chaval siempre nos contaba Y en las clases, loco, o sea, mi padre Es adicto a las máquinas, tío, traga perras Pero el hombre ese, por pues lo que se ve Dejaba, desvalijaba O sea, desvalijaba la máquina O sea, literal, y yo, siempre sonaba la máquina Cuando no estaba, tío, increíble Nunca lo conocí, en serio, y yo, y yo El Fiji, el CG. Es la polla Me sigue un día, no me joda en Instagram Dice, hostia, puntazo, y lo seguí Hombre, normal, qué menos, macho Siempre le han hecho mucho bullying, era un chaval Que se había desarrollado... Raramente el pobre Y pues tenía deformidades y tal Y la peña lo trataba mal Y nuestra jefa de estudio Posteriormente después Nuestra directora Siempre decía Pues mira eh, Literal eh, Molvite Lucas eh, Sabes Álvaro eh, Quédate con, con Cigi Literalmente O sea, me da pena, hermano Su hermano no, no tenía ningún tipo de problema Además que él no tenía retraso Ni mucho menos Simplemente era deforme En plan Era deforme el pobre chaval, ¿sabes? plan, tenía la oreja Eh... ¿sabes? No, te, no tenía oreja La tenía como tapada ¿Sabes? Eh, eh, me da pena me encanta, tío. Tres euros eh, son para la ruleta. Le das al par rojo y al otro eh, al cero. Tío, qué gacho está caliente con Lo pequeño que eres, ¿eh? Dejar eso ya, ¿eh? Dejar eso ya, ¿eh? Y de un día para otro eh, me borró y me dejó de seguir. ¿Lol? ¿En serio? Qué paranoia. O sea, se rayaría. Se rayaría. Rulete. juegazo El mago rocito hizo eso también hace dos días. En el Instagram, Hostia. ¿Qué cara tendrá? Lo, lo veo como un niño, ¿no? En plan, niño que va a la universidad simplemente en plan, niño que tiene poca barba, pálido Fotos con cerveza, Lindrona, De ese palo, ¿no? Más o menos O sea, literalmente O sea, rollo Spartan Spartan también, Spartan es como, ¿sabes? Como cuando éramos nosotros pequeños Me encanta, el, el, el Spartan siempre con los amigos se va por ahí a beber cerveza Tío, eso es la Pero es muy trabajador, es muy trabajador, tío Spartan es un amor ¿Rollo sevillano ¿En ¿En serio? gente más rara es sevillano hostia es que claro el estereotipo grande que hay en sevilla da asco ¿verdad? O Sabes típica persona que es españolita ah, es de huerva, lol! en serio que fumada hermano hostia la madre que me parió ¡Qué gracioso tío pues, para que vea a mí ya no eh... a mí que ya no me venga ah, claro o sea literalmente siempre hay un nota a ellos que te lo juro, Morbi, es una incógnita No caigo ahora mismo Te Yo lo... es que me siento hasta mal por una acordarme. Pero hay un nota que siempre viene, hermano, que me pregunta por ti Y me dice, pues esta ni una Canela Y tiene un nombre, de, a lo mejor de ese momento Que vino de sopetón, con alguna que otra cosa ¿Sabes? De aquel de aquel move eh, Ya me entiendes eh, Rollo, eh, hater gonna hate Y me, me quedé rayado, tío Vaya falso eh, más mar, eh, raro, hermano O sea, mmm, coño, encima de aquí al lado, oye O sea, no sé Pensé que era de, de, de, de Sevilla Es gitano, gitano, gordo, no ese chaval no Además, los otros días El, el roleplay que se montó, hermano El roleplay cuando tú estabas El roleplay que se montó Fue tremi, tremendo, loco O sea, a ver, ¿qué es eso? Yo tampoco... Me voy a decir yo Pues me lo creo al 100% Si tú me lo dices Sí, ¿sabes lo que te digo? Pero era ¿Cómo se llama eso? No me olvidé Coño a Roleplay Eso ellos Extraño, coño Más bella va a irnos eh, Lo otro ¿Sabes que hay ahora? O algo así ¡Oh, Dios! Es verdad He roto hasta eso ¿Visteis allí por cierto Alillo Juan? ¿Visteis a qué juego Estaba jugando? ¡Wow! Increíble hermano Ese juego lo tiene Nacho Loco Ese juego es Una joyita Dios mío tío, qué juegazo, hermano London Eye Eso es, campeón Eso es pues parecía que se había marcado El chaval ese que vino Te lo prometo Y luego un roleplay Del London Eye y, yo, y juegazo, y luego tú, a ti también te gusta este, Ese juego, campeón. estaba jugándole y yo, Juan. Mira, a Morbi, cómo la ha pillado el tiro, Guillo. Diablo. A lo mejor claro. Ah, no, verdad. Tú ayer estabas de, de bueno, de, de puente. De, por el día de Castilla. De nuevo, felicidades, campeón. Que no lo sabía realmente. Eso me flipa, porque no sé, siempre se aprende algo. O sea, siempre, siempre. Y el día de cada municipio es algo bonito, al fin y al cabo, porque es un momento en el cual, sabéis, ¿no? Las tradiciones, pues también a la larga se van de transmitiendo de, de, de, de hijos a nietos y así, ¿no? No lo vi, pero eh, lo puedo mirar ahora. No te preocupes, campeón. El Silent Hill. El Silent Hill, pero el de la Play 2. Wow, cuando yo lo vi. O sea, estaba, lo, lo estuve viendo. En Tier y Lobo. O sea, a mí me entretiene mucho ese juego. Porque yo de pequeño le veía al Nacho. Pero era en plan, hermano, vaya paranoia. Porque Nacho lo jugaba con toda la voz y se escuchaba. ¿Sabes? Y, mí... y yo era muy pequeño, hermano, con el juego ese. Con Ami. Madre mía. El 2, el 2. El increíble, juegazo. Está muy chulo, la verdad. Me sorprende porque eso siempre se lo he dicho a Morbittier. campeón y Lobo. Eh y yo Juan es un creador de contenido que, sabe no tiene miedo, en plan... Si le apetece jugar, hermano, al Dark Rising como lo jugó, lo juega, ¿sabes? Eso me mola. Y encima le ves 27k de personas. Vale que ella se ha porque él sea un trending topic en España, pero yo mmm, no veo a Ruby y yo a lo mejor jugando a eso, ¿sabes lo que te digo? O sí, pero a lo mejor God of War. Yo qué sé, tiene una cultura de videojuego que me representa porque yo también me he criado con, aunque sea un poco más mayor que yo, yo también me he criado con ese tipo de dinámica y vaina, por supuesto, que había en aquel tiempo. O sea, era increíble los videojuegos antiguos. O sea, los videojuegos de 2000, increíble. O pero increíble. Y no tiene miedo a eso. También a lo que estuvimos hablando del... Coño, con Molly, en plan hay mucho... Por ejemplo, va ha pasado con el multiverso este y... Aunque es un buen juego, ¿vale? Lo reconsidero un buen juego. Pero pasó también con un juego que se llama ahora Roller, eh, Roller Champion. No sé si lo habéis visto. Es como el rollo este típico de... Coño, el principio de Red Rising exacto. De uno de los de Red Rising, que sale el pibe con la motocicleta y las... Eh y eh, eh, eh, coño y las motosierras enganchadas pues así pero pibes que van como eh, en patines de línea y van como con una pelota pasando solo como de relevo pues ese juego han hecho, han hecho nada y están todos los creadores de contenido pues así no que no cagan y encima que no le o sea que no le dan ni dinero gente no le dan dinero, ¿eh? O sea, por hacer promo de ese juego y está la peña que no caga. A lo mejor el juego me parece a mí una puta mierda y <coughs> no lo digo. <risas> Igual que el juego, ¿os acordáis? Esa era el promo también que me llegó, pues que lo jugamos, ¿sabes? Nada. En plan, yo qué sé, lo jugué un día. El juego de los deportes extremos que era un como un Fortnite, que no me acuerdo ni del nombre ya. O sea, perdóname, creador del videojuego, no me acuerdo de tu nombre. ¿Qué es esto? Ozo eterno. De has tardado? Ah, esto es para hacerme un increíble. No sé qué república de... o algo así. Pues ese juego me pareció que tenía potencial. Pero para eso, hacerme un Tony Hawk loco que eso es la polla. ¿Sabes lo que te digo? Un Tony Hawk es God. Yo lo compraría. Pues no me, eh, no me acuerdo. Eh, el Red, One Red Republic. ¿Caos de todo lo que vaya? Vale. Eso, Rider Republic. Eso, campeón. De eso nos dieron una promo también. O sea, porque... Hostia. Puede ser ese, ese campeón, el Lobo. Que ahora mismo no sé. O sea, me arriesgaría a decir que a lo mejor tiene... Más riesgo, voy eh, a decirlo mm, ¿Qué te digo yo, campeón? Pues unas 2.000 personas aproximadamente Viendo ese juego, o menos incluso Pero ese juego me pareció que la idea estaba bien Pero para eso que me hagan un, un coño Un Tony Hawk, yo me compraría un Tony Hawk Y los streamearía, eh Es más, me gustaría Esta semana no, para la siguiente Porque ya sería mucho lore Tengo muchos juegos que hoy, bueno Ahora cuantito que nos salgamos de aquí Que me echaré un, eh, lo diré Fortnite no veis al Fortnite, no os preocupéis Me echaré una partilla al Valorant Para pa ver si puedo ya, porque quedan 24 días Para terminar rap y hoy también me gustaría, sé que es muy meme, ¿vale? Pero hoy creo que me ha echado un CSGO Porque el Juha estuvo jugando los otros días al CSGO y, y bueno, ya que, ¿sabes? Vamos a meternos en un simulador de ruso, ¿sabes? Básicamente, pero creo que sí Hoy no tendré miedo a que la, la, o sea, el audio se, se vaya fuera Literalmente, ¡uy, coño! Porque es que mi miedo era a la hora de jugar al CSGO que, que no tengo de esto, o sea, que, coño, lo diré Que la otra vez me quitó el audio, o sea, increíble pero juega lo que te salga de la polla a ellos Lo sé, mi hermano Morbid, pero por eso, o sea, realmente En plan, mírame, o sea, llevo desde el... ¿Cómo llegar allí? Desde el sábado Sin jugar a Fortnite, Morbit, te lo prometo, no ¿Y esto? Uh, oh ¿Qué? Desde el sábado sin jugar a Fortnite, pero que tampoco pasa nada realmente En plan, por igual, ¿no? Por lo mismo, no, no pasa ni media Reaccionaré al evento apunta punta pala, mi hermano Morbid, pero Tampoco le daré un, ¿sabes? Un rollo tan bacano ¿Qué hago con esto, gente, entonces, Ah, tengo que pegarle en el aire. ¿Qué coño? Vale, vale, vale vamos a leer, Canegro. Te dice, estos totem te permitirán eh, reponer tus cargas. Ah, vale, only for that. Ok, pues vamos a darle para abajo. De una. Reviviendo tus inicios. Grande, o sea, claro, exacto, campeón. Luego, me parecía muy gracioso lo del CSGO. No, no está más por Lo malo es que sus gráficos se cargan en el juego, campeón. Yo que soy muy elitista de los gráficos buenos. O sea, soy un poco fetichista de ellos. Pero me gustan los gráficos pocho, Pero si son gráficos pocho que estén bien pensados. Como yo que sé, pasar los juegos de la Play 2 o 1. No es mejor tier que verte disfrutar a los juegos que te gusten Grandes en Molvi, ¿tú te crees que a esta gente Les gusta el Juice o el Need for Speed? Les suda, para mí sí me mola verte Es que me, me gusta, exacto, me gusta verte disfrutar Un juego que realmente te gusta Mi hermano Molby. ¿por qué? Porque a ti te hace ilusión Es como si tú me dices yo, pero pues para mí me gustaba el no, Hermano, y a mí el no me parece la polla Literalmente, eso me mola Verme, claro, o saber por eso, en plan, ahora mismo, eh, incluso no tirar al tío al de esta semana, ¡Hala! hasta que no entre la nueva temporada de Fortnite, que le den por culo, y también con lo del Minecraft ahora, que supongo que para el mes que viene ya haremos la renovación. Le tengo que preguntar a CEOs a ver si podemos llegar a, a tener, o sea, es que no sé, eh, ni, ni yo ni Nicole sabemos cómo, eh, lo diré, perdón. Renovar la suscripción en esa página de servidores Básicamente para, para poder tra O sea, 5 meses más Increíble aunque tiene razón Sí, o sea, la caña realmente a mí me encanta O sea, que me va a ir disfrutando de cada juego O sea, yo me lo paso genial con vosotros jugando A lo que sea, pecho partido Pero claro, siempre tengo que ir a por el tier Para seguir subiendo Ahora que no caen un follow Puedes jugar a lo que te salga el pito Sí, campeón, Molby, Tier y Lobo Lo malo que es eso O sea, siempre voy a tener que tirar En un momento determinado Desde eh, el directo a ellos No pasa nada, ni mucho menos, obviamente en, a, a ver... Si fuera, si, si, no pensara de esa manera, eh, quizá no, nunca habría nuevas personas realmente, porque a mí me encantaría jugar siempre al LOL o yo qué sé, cosas así de ese palo, pero no me lo puedo permitir en este level, actualmente no. Sé que muchas veces me limito mucho, pero es normal. O sea, literal, pero es cierto. O sea, ahora mismo un follow es súper complicado. O sea, antes era a la larga en cualquier videojuego. Aunque bueno, partiendo de la base de que es digamos que es relativo, molviti y el lobo. Porque habrá personas que a lo mejor en 6 horas eh, se pongan a jugar un juego que no es tan nuevo, por decirlo de algún modo, y la caguen. Y yo qué sé, yo siempre intento traer el máximo eh, flow dinámico de cualquier juego nuevo. Obviamente, no sé cómo cojones abrir esa parte, pero bueno. Entonces, como que yo siempre me intereso mucho en el tierca y nuevo de videojuegos. Por ejemplo, los dos juegos nuevos, estos que os voy a traer ahora, para mí son la polla, a lo mejor nos gustan, ¿eh? pero yo creo que sigo para molar. Son roguelike y Metro al mismo tiempo. O sea, uno es roguelike y el otro es Metro Igual que el Nino Kuni. El Nino es un Genshin Impact mejorado que me gustaría jugarlo. Y, y me gustaría, la verdad. Igual que, coño, lo que le he dicho a del de ARC. Coño, había 30, 40 personas en el ARC. Os lo prometo, son la polla, gente. Y Yo era un manco, ¿sabes? Bueno, sigo sí, siendo un manco en el ARC, ¿sabes lo que te digo? Pero, hostia. Y yo... No vean, ¿no? Cabezón Pero es la cosa Que realmente es pues, complicado A la larga bastante complicado O sea, muy complicado Porque para seguir creciendo Y que todo vaya a buen puerto Pues, gente Siempre tengo que jugar a lo mismo Eso es jodido Pero bueno Al mismo tiempo ahora Como Fortnite está En una puta... En un, en un puto estado denigrante Ah, era con esto, gente Entiendo, manín. En un estado súper denigrante, pues eso Habrá que aprovechar también al mismo tiempo O sea, no lo veo mal al fin y al cabo, o sea, literal Igual que hoy jugar a lo mejor al Strangle Guys ese Me echaron un par de partidas Eso pues, también está gracioso, un cucoro también o sea, eso también aclama al mismo tiempo Pero es tan efímero el rollo tan, ¿sabes? De ser pequeño como creador de contenido Que siempre me tengo que estar, ¿sabes? Viendo eh, obligado a una cosa u otra pero bueno, en un futuro eh, nos acordaremos de estos momentos los cuales, estaba hablando con vosotros, tan rayados del tier base, de Twitch y en ese momento, cuando estemos todos juntos, ¿no? en un futuro será ahí, pero si el papá, yo está jugando al Mario Kart, eh, sea, lo que te digo? En plan, al Mario de, de la 64, ¿no, loco? Entonces diferente, pero bueno, con paciencia y con, con buena letra y con cariño, ¿no? Al fin y al cabo supongo que es la, es la clave de todo. Literalmente, humildad, o sea, literal. Fortnite, sí, lo aprovechará ahora cuando empiece la temporada. Eh, porque la temporada, ya sabéis que dura, al hide durante dos semanas aproximadamente, ya después de dos semanas, dentro de dos semanas, Fortnite cae en picado y todo el mundo vuelve a su estado el eh, árbitro, ¿no? Increíble. Vale, tengo que pegarla ahí arriba para activar esto. Estamos guapas, o sea, estamos guapos el rollo que tiene el juego de los activables, ¿eh? Me está gustando mucho. Perdonadme por haberme quedado un poco atrancado ahí, la verdad, pues me quedado un poco rayado y en plan, ¿qué cojones es esta puta vaina? Pues no sabía por dónde cojones ir, o sea, literalmente. Esto es una putada terrible, ¿no? O sea, bro, me está escapando, ¿no? Increíble Creo que me ha capado un poco, gente, lo sabéis, ¿no? Capa Ah, anyway, se puede pillar por abajo Pero por aquí me tiran, ¿no? Supongo Sí, ¿no? Vale, está hecho como para que me tire para abajo, ¿no? Aquí abro un boss Gente, tiene toda la pinta de que hay aquí hay un boss, ¿no? ¿O no? Ah, ah, nani Increíble al igual también no sé, o sea, jugar un Medieval el Medieval mmm, el 1, me encantaría traerlo al canal. Literal, y ya que también tengo ahí el emulador de Play. Ah, se me ha quedado dormido, dormido pie. El emulador de Play 1, guapísimo, gente. Igual que la BO16. El ABOD 6 AB me gustaría terminarlo en directo. O sea, encima que nos dieron la oportunidad de tener. Eh, lo diré, el puto ABOD 6, básicamente gratis eh, en Epic Game. O sea, literalmente. Los Bioshop no os diré que no, ¿vale? O sea, alguno me haré, pero tendré que ver gameplay, porque yo me acuerdo que el primero a mí me gustó mucho, pero el primero es muy denso. Me acuerdo que se lo pasé mal de pequeño Muy mal, diría yo Me mola el rollo que tiene, tío El puto eh, Bad Bunny canguro, loco O sea, me mola, eh Bueno, a ver, le hemos comprado ropita Ropita buena Madre mía En el a la gente, le hemos metido Y yo, cabrón Mamá huevo Qué guapo, tío Y el Spiro también me gustaría traerlo Como le dijimos a Sarai, obviamente En plan, son juegos bacanos Que para traer... Eh... Oh, mira, por fin, el puto mapa tío Vale De puta madre el plataformeo, gente Para mí de pequeño el plataformeo era Guau, wow, de vital importancia O sea, me encantaba Es verdad, y yo Me ha un montón, creo yo Tengo un juego ahí pendiente Ese no lo voy a traer hoy Tengo pensado para mañana Un juego que se llama eh, Duke no sé qué Y yo, es una puta oca Rollo Metal Slug Matando a la peña, ¿sabes? Es muy bacano eso Me parece la caña, tío O sea, no me acuerdo Seguro que suena Es antiguo Ese juego es un poco antiguo Será el 2019 Bueno, del 2018, perdón Y está guay, ¿eh? Eso sea, está bastante guapo Un Metal luz rollo oca no, no tiene sentido, no tiene sentido ¡Oh! ¿Qué cojones? Bro, estaba hecho así Me has asustado, bro Al igual que algún Resident Evil caerá también Este mes que entra, ¿eh? Porque este juego me lo haré en breve Porque creo que tiene cuatro bosses Por lo que he estado viendo, ¿sabes? La verdad, tiene poquitos bosses Creo que tiene cuatro A ver, seguro que será un juego corto, a la larga Un Spiro un Crash Bandicoot más largos Porque le salía rentable a la... Ya me entendéis, ¿no? A las productoras, obviamente Naughty Dog y Spiro ¿Quién coño? Yo, ¿Quién coño promocionaba a Spiro? acordáis? Era, era universitar Entertainer, ¿no? O sea, la, el mismo lore que tenía O sea, literal que era Bandicoot, ¿no? Si mal no recuerdo, claro Gente, ¿por aquí puedo pasar? Bro, increíble Dame medio corazoncito más, mani Si me dan corazones Sabéis qué significa esto Seguramente el bot de esta zona Se un coñazo, ¿eh? Uf, menos mal que nos hemos encaminado eh, O sea, nos hemos encaminado Y hemos pillado las runas esas Porque me hacían falta Esto es un puzzle, ¿no? Supongo, por lo que veo aquí tal no Si te pego puteazo o hago algo No Y esto, no Vale, no hay más nada Me encanta el plataformeo, tío Llegar aquí arriba sin todos tus huevos No, no, ni de coña Tienes esta abertura para ello, ¿no? Ok Te metemos Vamos huevo Esto es agua eh, Vale Agua returbia Me iba a morir ahí eh, Hola, señor Murloc Me recuerda mucho a los Murlocs, tío A ver, el Headstone. A lo mejor, mira Le hago caso al Nacho Y esta noche me instalo el Headstone Y veo si puedo hacer algo Hombre, no creo que llegue a la Leyenda Porque para llegar a la Leyenda en el Headstone Tiene que meterle un montón de dinero Pero estaría gracioso Hace tiempo que no jugaba Herston, la verdad. Y bueno, se lo vi los otros días al puto Juja también que le estuvo echando unos trades. Y digo, wow. O sea, lo prometo, me, me quedé rayado. Qué guapo está el Crash Bandicoot Rising, eh, que no lo recordaba de pequeño, lo prometo. Y también el puto Juja lo, lo trajo, ¿sabes? Increíble. Si se recuperan las cosillas eh, oh, oh, Uh, que me quemo el culo Si se recuperan las cosas ahora cuando de las vacaciones de verano eh, Creo que voy a hacer streams stream más longos los fines de semana Creo, ¿eh? Incluso aprovechar El, el domingo, ¿eh? Incluso Si se recupera todo, sí o sea, me encantaría. O sea, traijardearía, pero al máximo este verano quiero traijardear como un demonio, oye. O sea, espero que se recupere también a decirlo, porque es lo que estuvimos hablando con Chiyue el sábado cuando nos raidó de Kirne, ¿no? El chaval amiguillo suyo también, que estaba en lo del juego del Quichigame Game de, del Minecraft. Y, y la verdad es que es eso, tío. O sea, yo me acuerdo antes que cualquier juego, o sea, ¿os acordáis cuando trajimos incluso el Crash? Y yo, pues, y yo vino una persona o dos personas, vino, ¿sabes? Y venían personas todos los días. ¡Hostia! Le he dado sin querer Y esto ¿Qué sentido tiene, bro? Vale, pillo de estos a punta, a punta pala Ok, Boomerang igual, ¿ah? ¿eh? Ajá Interesting Me hacen mucha gracia los puzzles, tío El juego este, este, ¿eh? o sea Están bacanos, tío El Crap Bandico tenía menos IQ Se nota que este juego es muy nuevo, bro eh... Increíble Guapísimo Vale, sobreentiendo que son los dos, ¿no? Hostia Ajá, analicemos esto, esto tiene que ser para allá, ¿no, manín? No, ni de coña. Vale, para acá. Ok. Vaya puzzles, tío. O sea, qué mecánica, bro. Es gracioso Vale, la de Eh, nuestro canguro fachero. Una alegría que os esté gustando este juego, tío. O sea, me parece muy entretenido, la verdad. Parece súper, súper entretenido. Gente, a ver que le mete un putiazo aquí. ¡Bum! Eh. Había salido, ¿no? Hola, de rebote, eh. ¿Y si le di para el otro lado? Vale, si di para al otro lado o no Entonces significa Que me voy a tener que subir otra vez, ¿no? Bueno, voy a partir todo esto, gente Qué guapo, tío Más o menos, Ah, es verdad, esto es una vida o algo, ¿no? Es que seguro que va a salir un bot de aquí, gente <risa> Segurísimo Entonces puede partir, bro ¿Por qué ser tan destructivo en todo? O sea, literalmente Todo lo quiero destruir, tío da de Igual el juego que sea, ¿eh? Dios, qué guapo el ataque ese Me recuerda a Roger del Tekken 3, ¿eh? Muchísimo, gente Muchísimo Eh, bacano Ahí había algo Déjamelo Mamá huevo Vale, vamos a meterle el traje de aquí arriba. A ver qué coño hace. O sea, si te pega aquí un putiaso, haces boom. No. Vale, vamos. Ah, bro, son tres. Ah, es el espejo. Vale, vale, vale, entiendo. Estoy empanado, gente. A ver, el espejo, pues entonces esta sí que va bien. Pero, ah, que aquí, otra. Yo tocate los huevos, Papá, Yo estás ciego, bro. Vale, pues ya estaría, ¿no? Creo. Ah, no, no, no, no. Vale, le tengo que meter un tiento de allí, ¿no? Gente, sí, ¿no? ¡Ah! Putada. O sea, no sabía que me quitaba vida. O sea, que me quitaba vida, pero a hierro. ¿Por qué se ha quedado bugueado? ¡Wow! Iba a decir, si soy el rey de los bugueos, gente. A ver, concha su madre. Vale, ya estaría, ¿no? No. Ah, sí. De puta madre. ¿Y esto? ¿What's this? ¿Eso que es una herramienta? Estupendo, lo has conseguido ¿Estás bien? ¿Algún racuño? Ah, mira para del el puto eh, el pibe este, tío El cacharro Cacharro uh, un cacharro Se fumó el man Muchas gracias, de nuevo lo, lo prometo que a mí me hace un montón de ilusión traer este tipo de juegos, tío Porque, ¿sabes? Parece que... Yo qué sé Que estoy de Chile con vosotros Jugando a cualquier juego Como si venís a mi casa, ¿sabes? Y estamos hablando de mientras Y estoy jugando a esto Y te paso el si me matan ellos Eso es la polla, gente o sea, ese rollo bacano eh, me emociona, tío. Ese rollo bacano me emociona. Que yo siempre he así, ¿eh? El rey de pista ni hermano. Juega cada uno una muerte. En el Crash Bandicoot, cuando veníamos para acá todos, o sea, que éramos el aquelarre, literal. Una muerte cada uno y para adelante. Y a lo mejor después, ¿sabes? Pillado el mando hermano el santo y en el último boss tenemos que empezar el juego entero. Pero bueno, después le decíamos, yo cabrón, ¿pero qué te pasa? Y ya estaría, gente. Puto todo mal santo. ¿no? Era, era incapaz de pasarse un puto nivel del Crash Bandicoot. Incapaz. Ni el primero. Un detalle, no sé si os habréis fijado <coughs> ¿He hecho callo? Si os habéis fijado, aunque yo tenga el outfit de Bad Kanguru en vez de Bad Bunny Literal, no sale en, en los pequeños cortos Pero está muy guapo, eh. o sea Ok, ok Pero mamá ¿En serio? Hostia, la, ma la madre que pensáis que será furra también, ¿no? Supongo, imaginarse que es otro puto animal. No tendría sentido, ¿no? La verdad, y están haciendo de todo por tal que la gente consuma sus productos y se siga quedando ahí. Pero no se dan cuenta de que Steam, hermano, siempre será mejor. ¿Por qué? Porque si no te va a estafar. ¿eh? O sea, tú te vas a gaming loco, y un juego te puede salir por 15 euros. El Vampire Sur, te lo compra por el Epic Game, churre y no vea. Te cuesta 50 euros. Te lo compras por Steam, y yo, 2 euros. O sea, literal. Si su madre, ¿por qué anda eh, que regalar el bond de Land 3? O sea, Land es que. ¿De qué sentido tiene? ¿Sabes? En plan Es un juego que día de hoy pasa a mi paro chillueco Por Cathead. en plan, en Cathead, eh, es un juego del 2017 que vale, sigue valiendo 20 pavos Tío, o sea, yo el del 3 no lo he jugado ni mucho menos, pero claro En comparación con lo que quería jugar, que era el AR, porque ahora en verano Como voy a hacer las 9 horas, seguía en plan, bueno, no seguía Ya me entendéis a lo que me refiero, en plan, por la mañana Haría las 3 o 4 horas y después Por la tarde haría de 5 a 6 horas, literal Y así, nos, bueno, es que eh, Nos fedearíamos a hierro, más que nada Para destruir ese imperio de mierda que tienen muchas personas Obviamente que a lo mejor ni vos lo valoran y ya ni crecen, ¿sabes? Se quedan estuqueados con cuentas de bots y pretenden ser mejores que otras personas. Por las injusticias, bueno, sí, las tías contentas al aire también, ¿sabes? Ese tipo de injusticias son las cuales siempre me hace proponerme, eh, reventarme más aún, en plan, eh, todo, el canon, el horario, todo, triharder al máximo exponente. Por lo mismo, ¿sabes? Porque más difícil pongan las cosas twist, más tengo que dar yo, ¿sabes? Literalmente. Y vosotros, es más que obvio. Eso es así, ¿no? Siempre estáis todos los directos aquí, incluso cuando traigo juegos, o no he empezado con Fortnite, como ya sabéis, porque Fortnite empieza la semana que viene o sea, perdón, este sábado el evento lo veremos a las 10 de la noche Lo retransmitiremos y por supuesto reaccionaremos a ellos Pero es así, ¿no? Gracias campeón y luego por eso imposibles. mega bitardo El jueves Primero, Es jueves Segundo Tenemos el juego Los juegos de Epic Games Tercero mm. También se activan Los juegos mensuales Del Prime Gaming Espero que no se hagan peor Far Guy Porque el Far Guy Mira me ha pasado Yo si pudiera devolver Dos juegos en mi vida Sería uno El Far Guy Dos El Rush O sea Increíblemente mal <risa> Gracias por eso Me yo eh, Yo sin vos también Estoy eh, tuqueado Como lo digas tú eh, Estoy más estangado Que una pelota En una piedra Pero ahora es normal Mi hermano Chiyue Date cuenta Es lo que siempre pongo Como contra eh, partida eh, una, un, un niño aquí no, En plan Los más pequeños del canal que también hacen directo Los pobres me dicen Yo hijo ¿Cómo tú Podías estar 6-12 horas Hablando solo? Eso me rompe el corazón Eso significa que ahora mismo Con la desmonetiza desmonetización Que tiene Twitch Es increíble Mi hermano O sea Ni jugando a Fortnite ¿eh? Ni por muy pro player Que sea en cualquier videojuego O tengo niveles enfermizo Da igual eso Literalmente Ahora está en la mierda Literal Pero estoy seguro Que cuando empiece las vacaciones Aquí en España En este aspecto eh, Volverá otra vez para arriba Porque también estipulo Que aproximadamente En mi comunidad Por lo menos un 75% Entre chavales y chaval que a lo mejor tendrá entre 9 a 15 O 20 años y ya personas más grandes como nosotros Que también obviamente somos el porcentaje que ocupa Ese, ese 15% restante ¿No? Perdón, 25 Y es la cosa, tío, o sea, los niños son el Son los que mueven tuits porque la mayor parte del tiempo Un adulto tiene menos tiempo, libre Entonces como que deja el ordenador encendido y ya está ¿Sabes? Es horrible eso, tío Me acabas de dar una idea, voy a hacerme eh, 50 y las meto todas en el stream No, hombre, eso no, el Far el Far es a mediados De junio o algo de eso, ah, pues mira Del tirón, es que mira, si es un jueguecillo así en la altura de Literal, del Bay 8, como ha dicho Balta o de Bonderland, como ha dicho Chiyue de puta madre, campeón. No te las, eh, contarás eh, al usar la, la. Claro, a mí me pesa la cosa. Pero está muy chuqueado ellos, para que tú veas. O sea, yo aparte de mi hermano Chiyue, que, bueno, ya lo sabe, ellos. Y, y a todos lo sabéis de más. Yo porque ahora Nicole me. O ¿Sabes? Descubrió eso, hermano. Ellos son monos. Un, mono, un mancaquiño, bro. Eh, tiene más entrada que yo, manín. Eh, eh, no voy a, compadre. <risa> increíble, fío, fío de una Grande puta. Usted usted quiere, usted, usted quiere un puñetazo. Hijo puta. Increíble, pero es eso, también es de decir que ahora ningún juego incluso genera, pero es complicado bueno, genera eh, mucho menos que antes, yo, ah, yo cuando empecé o sea, generaría 100 followers al día hermano, o sea, 100 putos followers al día y ahora mismo eh, generas eh, 10, 15 con suerte, ah, y los ataques de bots que aumentan, eso es lo que os quería decir porque obviamente ya es lo que dijo Molville los otros días, papá, esto le está pasando a más gente, le digo hostia, pues yo siempre le he hecho la culpa a los dos son normales de siempre, ¿no? porque son las dos personas obviamente que uno es un niño de 18 años que todavía está en primero de la eso y seguramente no se vaya a recuperar ni mucho menos y por supuesto. En este aspecto eh, El otro es un padre fracasado Que seguramente su hijo eh, El dios de los vídeos bueno No quiera ya salió Con un eh, leve síndrome De down Como su padre Así que Partiendo de la base No sé Regularizadora de su vida Supongo que tendrá Una vida muy triste Como para llegar A enturbiar tweets Otra vez de nuevo Yo no tengo que aguantar eh, La frustración De una persona Que intentó ganar dinero En dos días Haciendo directo hermano ¿Sabes? Porque eso me parece enfermizo ¿Sabes las cosas Que hay que aguantar en Twitch, Loco O sea, siendo pequeño Un montón Y un montón de horas La constancia ellos La elegancia la, la forma que tú tengas de hacer las cosas, del punto de vista que tú tengas, tu tía, lo bueno que tú seas, el entretenimiento que de que des, y sillo, todo, todo, lo el el en personas que eran, parece campeón por eso me voy tardo. Veces, mayoría, Esperemos que, que sea bueno, que la pena o en sus defectos son caros. La... del juego es que la cosa... Se habla también que podrían volver a meter el GTA 5 grados. Uff, no, por favor, eso no. No, no, por favor, lo, no, no. No, no me mates con el GTA, odio a los niños de roleplay. O sea que lo haga yo, Juan, porque tiene 27K de personas haciéndolo, lo respeto, pero ¡No! GTA no! Todos menos GTA yo prefiero hasta la. Y yo, el AP escape, compadre, juegazo, que lo tenga la TPG y Me cago en Dios, me cago en la puta, tío. Eh, hey, me cago en la leche. Bien visto, hombre chillo, es striver leñe. Tú generas follow, que en mi envidia, yo genero un follow. Eso pasa también, mi hermano Chiyue cuando, por ejemplo, yo estoy jugando al Fortnite y viene el típico niño promedio que a lo mejor pregunta O al Minecraft, ¿sabes? Que pone exclamación server y se da cuenta de que el server es para suscriptores. ¿Por qué? Porque ellos, de alguna manera, hay que pagar el servidor, compadre. Literal, porque somos creadores de contenido pequeño. Ah, y en los niños que piden nada más entrar a un PvP que se van o baneados. Ah, y frustrado, y gente frustrada también. No os preocupéis. Eso siempre quitan el follow, mi hermano Chiyue Pero es lo que siempre digo yo: lo que no, ap lo que no aporta es que esa parte, literalmente, que le den por el. Foto el ellos Eres muy buena persona ellos Y aunque estés tú que Ahora como has dicho Te lo prometo Que todo merece la pena Si seguimos luchando Pero a hierro ellos Porque esto tiene una connotación Siempre positiva eh, Lo negativo sí Pero lo positivo también Es más que obvio ¿Sabes? Que dijo anoche eh, Juanjo de nosotros Que gacho usted Ale. No eh, sé quién es Juanjo Pero dime eh, ¿Qué os dijo? fe O sea eh, coño es eh, Juanjo I Increíble eh, juego Juanjo de toda la vida Que nosotros copiamos de él El pensamiento de, Porque él mola Pero es porque sigue el roleplay Fake mirror Sí, pero es por eso Corrección Silva, ahí lo tenéis Sí, o sea, ya sabéis que hay un montón de niños así Minecraft son... Ah, Habrá algún nota así o alguna persona más o menos que Pero la mayoría son niños Ah, pero eh, que, te, eh, que te entra gente a poner comando En mi stream, eh, entra al aire Qué gacho, este Chiyue No, pero darte caso, o sea, literalmente Es la cosa, o sea, meterle bien duro Yo ya sabe, mi hermano Chillue, que nunca paro realmente Y no voy a tirar la toalla con esto porque Pienso que ya no es eh, Yo, sino todo lo que me rodea a ellos de, repito lo que me da pena, ya lo sabéis de mayo, por ejemplo, Jota, lo que me dijiste los otros días, hermano. Yo no quiero que deje de crear contenido, por muy difícil que puedan estar las cosas, que yo lo entiendo, ellos, ¿eh? yo lo entiendo perfectamente, porque todo el mundo tiene su vida. Pero si dejamos eh, de luchar ellos ¿eh? para intentar cambiar tuit, es una putada, o sea, pero una putada increíble, tío. Porque Twitch lo está poniendo más difícil, pero nosotros podemos apretar más las cosas. Los pequeños creadores de contenido le saca las cantallas del fuego cuando los streamers están todo drogados, ¿sabes? De... <risa> cosas. <risa> y no hacen directo un domingo, quizás, ¿sabes? Y la peña que es pequeña hace domingo todo... o sea, hace directo todos los días, compadre, ¿sabes? Esa es la clave, ellos. ¿eh? Y que en algún momento Rubius rubio eso será, ellos. ¿eh? Y que si el Rubio se quiere ir de la plataforma de Twitch, tú no le va a decir, mira, pues te voy a hacer un contrato, la puta vida, ellos. ¿eh? No le va a hacer. ¿Y esto qué, compadre? Flipante, loco. Como bajo, churra? Increíble. Y que Twitch no le, va, no le va a comer culo a Rubio le va a decir, escucha, buena, buenos días, ya nos vemos ¿Sabes? Porque Twitch es así, de, de rata ¿Sabes? Realmente ¿No? Y que gracias al, al, al Prime, compadre, los pequeños creadores de contenido Por supuesto vivimos Tengo que ser su, pues me voy ¿Qué gacho este Ale? Hombre, ya lo sabéis Los OG del canal, eso ya sabéis pero es eh, que Juanjo igual lo conozco eh, Lo mismo sí eh, Pero ahora mismo eh, no lo recuerdo Claro, campeón eh, O sea, literalmente Lo acaba de escribir a Ale Su nickname arriba Faker a, eh, Juanjo toda la vida Te lo prometo ahora mismo Mis medias son de tres eh, De las cuales dos eh, Soy yo Con mi string abierto Y el Juebot. Pero a caso, mi hermano Chiyu, eso pasa en todo momento Pero ¿sabes lo guay? Yo, lo que te diferencia, hermano ¿Sabes lo que te digo? Que tú creas contenido No te rindes Y a pesar de eso No envidias, tío ¿Sabes? Eso es totalmente diferente, hermano Hay un montón de gente Con más incluso que nosotros Y yo que lo primero que hace es meterse de improviso en un stream para copiar un juego, por ejemplo, ¿sabes? O preguntar a ellos que... Ya me entiende yo yo te conozco de toda la vida, no te voy a mentir, al igual que tu Archar. Aquí ha visto gente, mi hermano Chiyue, que ha venido, loco, y ha empezado a coger como el concepto que yo hago de los streams y todo, y nunca después ya se ha pasado nunca más, ¿sabes? Ni se ha interesado ni mucho menos. Hay gente un montón de hija de puta eh, por ahí, como para que, ¿sabes? Nuestro vínculo en sí de pequeños streamers, loco, eh, se pueda llegar a haber jodido, afectado por ese tipo de personas malas. ¿Por qué? Porque, yo no tengo maldad, yo no voy a un stream, ¿sabes? De un amigo una amiga, a copiarle una idea. No, hermano, eso ni de coña, loco. Voy para allá a dar pollo, ¿no? A dejar la puta ventana abierta, hermano, como hace todo el mundo, ¿sabes? Y eso es jodido. Y encima después. Vamos, incluso aquí en el puto canal, hermano. Aquí le tienen envidia mucho más de una persona que son, don son donadores en el canal. Porque ellos, si la persona se siente cómoda, cómodo, hermano, y le apetece donar suscripciones, porque son niños, tío. Lo que me vean al día de hoy también, en su momento, loco, pues la que hay. Ellos, la, o sea, la, en la vida hay gente mala y gente buena. O sea, da asco eso. Pero ellos, la gente siempre va a envidiar, hermano. O sea, eso lo no nos tenemos que acostumbrar en todo momento. Eso, Morbi también me enseñó mucho. Me enseñó mogollón, tío. De también autocontrolar lo que es mi. No mi ira, sino mi, mi, mi visión del mundo. Literalmente Porque el mundo es Ya me entendéis Hay gente que Yo que sé ellos ve este juego Y dice qué puta mierda Papajío Pero hay otra gente dice Hostia está muy bien ¿Sabes lo que te digo? Wow esto es la polla Bro Y tal Y entonces como ellos A mí no me ha pagado ¿Sabes? Por promocionar juegos en mi stream entra mi novia, es decir, eh, nadie eh, Mierda, ya no eh, puedo decir eso Bueno, en resumen, en eh, no otra nadie, porque no hago No, hombre, pero... entraría Mira, palabras oficiales de la app de Big Game Gracias, campeón, y luego por eso me voy tardó. Yo nunca te donaré, nunca de los nunca <risa> Gracias, campeón, pero ve, ese tipo de donación eres, eres pequeño, ¿sabes lo que te digo? El ILOBO, campeón, y si le piden la vaga a tu abuela Para meterla en tu y loco, eso, blanco en botella Es cum, digo, <risa> perdón, leche le <risa> Literalmente, me cago en la puta Mira, palabras oficiales de Y eh, si hiciera eh, eh, entrar haría gente para poner link, para comprar follow. Guau, Eso también ha pasado. Falgáis eh, a ser gratis, eh, disponible en Epic Games Store el 21... ¡Buah! Todavía queda un montón, menos mal. Papá Cerdo, eh, el verano de 2020, tenía media de 25, tenía eh, picos de 50 personas y estaban más de 200 eh, personas diarias. Te eh, muestro el chat de una fecha y de ahora y te deprime Normal, mi hermano Chiyue, date cuenta que también hay ha, un factor que hay que tener en cuenta, mi hermano Chiyue. Cuando yo, cuando yo hacía las partidas privadas en Fortnite, teníamos casi una media de, yo, de, de 100 personas, pero eso no pasa nada, literal, porque... Eso va así, date cuenta que de todo lo que generemos Parte de la comunidad se queda y parte no Pero es la cosa, ahora también date cuenta Que ahora no hay ningún tipo de cuarentena Los niños van por ahí, ¿sabes? Con el COVID jugando por por ahí bebiendo, las niñas ¿Sabes? Enseñando todo y ¿sabes? Eso es el canon estereotipado del mundo Pero al día de hoy, te lo prometo que Es cuestión de tiempo, de que todo el mundo se reorganice Y venga otra vez de nuevo a Twitch O sea, ¿Por qué? Porque ya una vez que la persona está acostumbrada a, eh, Por supuesto a consumir ese tipo De sabes de producto en sí verdad Es la cosa, en 2020 la verdad era todo muy fácil Incluso tú lo sabes y demás Era mucho más aventajado Literalmente En el mundo de y La verdad Pero la constancia Es la clave de, de todo te lo, te lo juro, o sea, no es una flip para mí, es la constancia, ellos. ¿eh? ¿Por qué soy bueno en los competitivos? Y no por, por pegarme el mogo, oye, ¿eh? porque me pego 20.000 horas al día, o sea, no me quedan horas del día, yo me acuesto a las 4 de la mañana y, y ¿sabes? Y no, y no estoy No estoy viendo en a ver, estoy jugando a videojuegos y no paro de crear contenido, pero todos los días, da asco, pero ¿qué le hago, ellos? ¿eh? En la vida eh, de, de un pequeño creador de contenido y por supuesto de la... De la ¡Samos pobres! Tenemos que trabajar duro a todas, pero yo ¿eh? no te deprima, que todo siempre es malo, oye, ¿eh? igual que los notas que están aquí en el canal, hermano, eh, mi hermano Chilluy, y un bots y un montón, encima eh, tenían comentarios eh, súper racistas, hacían donaciones con, ¿sabes? Como a mí me lee las donaciones con un céntimo, pues ponía, cada vez que venía una raid, el papajigo es una persona que le gusta eh, consumir XX, va contra sensuales Típica cagada que no merece una persona cuando viene haciendo una raid que escuche por un bot ¿Por qué? Porque si a ti te parece gracioso, hermano, muy bien, pero yo no tengo una vida triste Realmente tengo una vida feliz porque yo me lo tomo de manera positiva, ello ¿eh? la vida, ¿sabes? Literalmente A mí últimamente ya ni eso os diré un consejo, o es sea, Álvaro. A mí las niñas eh, nunca me, eh, me han enseñado nada. Qué gachón, nada, pero casos, caso. O sea, literalmente es cuestión de time. Eh, ahora son muy extrañas. Y yo, las generaciones, mi hermano, si yo me dan miedo. Te vas a la calle de la moda y ves un montón de niños súper coloquetas. Increíble. Eh, yo no, es eh, algo por ahí de fondo porro los fines de semana. Pero porque vosotros partís de la base campeón, Alex, eso lo digo muchas veces. Vosotros y vosotros, los más pequeños del canal. Y yo soy totalmente lo opuesto, lo opos a lo que hay a lo que hay, campeón, sí o sí, porque ellos la mayor parte del tiempo los niños no, vayan, no, no, van a usar, no van a ayudar en sus casas, no van a hacer nada positivo, o sea, van a estar jugando al Fortnite comiéndose los mocos, comiendo chetos pandillas y, y viendo un thai, viendo las dos o tres eh, mierdas de anime que salen en Netflix queriéndose los más otaku y, y creyendo que lo saben todo cuando no saben nada vosotros no sois así, campeón o sea, ni de coña sois así, sois personas mucho más evolucionadas que ese tipo de niños extraños que son como el canon base de personas eh, en las clases y, y más, coño, el déficit de atención que hay Los niños de ahora Es increíble Vosotros no cumplís Esa, ¿sabes? Soy 300 veces mejor Haced eh, el mismo eh, Tiempo directo En TikTok En TikTok uf, yo lo que pasa Es que no aguantaría eso Mi hermano Álvaro Soy, uf. ¿Sabes? Si en algún momento cuando ya llegue a los 1000 eh, Lo que lo que tengo pensado hacer es Los directos en TikTok de mierda y a tomar por culo ¿Sabes? En plan, de una Meto también al mismo tiempo que se podrá hacer, ¿no? Desde el ordenador y a, a tomar por culo, aunque no le ni el saí En plan, me suda la polla El TikTok, no, ¿sabes? El TikTok al fin y al cabo Lo que dije ayer, eh, no puedo porque eso es Para mí, eh, mínimo 1000 followers en TikTok Claro, pero es la cosa. O sea, yo por eso todos los días mi hermano Chiyu sube un gameplay. En plan, hoy no lo subió, por ejemplo. Aunque, ¿sabes? Tengo una represión diferente, pero es la cosilla, ¿no? Eh, es así, es eh, jodido. Pero todos los días me tengo que eh, sacrificar en sacar un gameplay. O sea, eh, ahora mismo, cuando acabe el directo esta noche, lo que me tengo que poner a hacer es sacar todo el contenido para subirlo en gameplay. Y a fin, es más feedback todo el rato. Puede parecer difícil, pero eh, puede llegar. Sí, ¿por qué? Porque es una aplicación, mi hermano Álvaro, de móvil. O sea, aparte de la base de que todo el mundo va a tener siempre un móvil en manos Literalmente, un café follower, puf, eh, Cuesta mu eh, mucho, creo, ¿eh? Nada, eh, en un, en, en un verano Yo en este verano Llegaré seguramente a Mi hermano Chiyue Todos los días Un, un vídeo Todos los días Y no un vídeo Sino que subo 50 tomas ¿Sabes? Y me curro los hashtags Me curro todo ¿Sabes? ¿Habéis visto cómo se acaba de, de, de describir el papa a sí mismo? ¿Qué gachón? ¿Yo? ¿Yo? Literalmente Solo necesitan buenas ideas Y que, eh, y que ayuden eh, Sobre todo A otras personas Claro, en plan es mucho de esa manera eh, Incluso los hashtags son muy importantes Ellos cuando somos pequeños No es el mismo stream en TikTok que en Twitch eh, Twitch nos deja eh, por contrato Hostia, pues no lo sabía, mi hermano eh, Chiyue Tienes que hacer stream eh, solo de cámara eh, Pones el móvil eh, enfrente Y de vez en cuando lees y ya Hostia, pues muchas gracias por decirlo Quiero probarlo, o sea, quería probarlo Igual que las cosas esas de los rielillos Tenemos que sacarle partido, hermano No lo sabía, no lo sabía Literalmente, o sea, eh, jodido ¿Y cómo me ha escrito, mi hermano? Malta, o sea, a ver, porque yo también soy así yo En plan, yo ya sabéis que no sé, todo por la comunidad, hermano. Pero todo por la comunidad. En plan, yo a diario eh, me tengo que acostar un montón de tardes y, y bien que lo sabéis, pero todos los días, hermano. Porque si no eh, me sobrefuerzo en seguir creando contenido todos los días, increíble. Estás salvado entonces de que te banee en Twitch. Nada, Twitch ni me banearía, mi hermano Chiyue De Twitch le sube la polla a los pequeños creadores de contenido. Al día de hoy estamos claro que el agua. Literal. Cuando tengamos, yo qué sé, una media de 200, 300 personas al día Pues realmente ahí sí que... Ahí sí que me podría llegar a banear ¿Por qué? Porque les doy dinero Ahora mismo, o sea, genero sí Pero no yo ya sabéis que en ese aspecto eh, Literalmente lo vuelvo a decir eh, no, me, no me gusta eh, tanto que genere eh, tanto eh, money Y después a lo mejor yo no hay tanta afluencia ahora Porque tú está como apagado Está como en tercer plano ¿Por qué? Porque tú le da la gana, ¿sabes? Literalmente, por todos los problemas que tendrá ahora mismo eh, Con lo que nos ha dicho Álvaro, con lo de Twitch, con lo de YouTube, hermano, pues sí, literal ¿Por qué? Porque ya se está viendo con el culo fuera por, como, como plataforma, si en algún momento Ponen algún tipo de, de, de, de esto, lo diré, tío, de monetización, dices, Mira, pues si hace, yo hago 160 horas al mes, Compadre, y a mí me corresponde que te digo yo 300 euros, pues ya ayuda, churra, ya ayuda tú o sea, te sale gratis, loco O sea, solo con los anuncios de un canal pequeño sabes sea, que hace un millón de horas, bro De una, ¿sabes? Literal, lo que pasa es que tú pues es así, digo de puta En TikTok, que eh... Fácil, eh, puse unas giropelle el otro día, eh, y eso, gané 20 follow La gente que sube 5 geloces el día se saca 100, Pero es la cosa, o sea, yo eh, siempre lo digo, es eh, la polla. Yo lo, mira, yo empecé en el TikTok así a subir más mierda porque Álvaro y, y el Morbi me lo dijo, campeón, vale. Fuera de coña ellos, me dijo, oye, papá, tiene que estar esta aplicación, hermano. Y digo, ¿cómo? Del tirón. Y mira, pues tiene mucho más partido y rentabilidad, por supuesto, que la puta mierda de Instagram. Que Instagram te dice, ¿quieres promocionar tu vídeo? Eh, te meto Te meto toda la pinga por el culo y después te da y te doy gratis. El dinero, o sea, hermano, yo no yo no pretendo engañar a nadie, obviamente. Entonces no sé, he jodido. Yo no voy a gastar dinero en promociones. Hay gente que sí lo hace. Y wow, y tristemente lo hace, pero. Yo qué sé, yo no soy sé ese tipo de persona. Literalmente. Yo me he pasado un mes subiendo. Eh tuto de Minecraft Y eh, tiene muchas views Pero es eh, poco follow La gente ve eh, sin dar follow Lo digo por experiencia Pues meter hasta follow Usar lo que te digo Like, RT Todo ello Todo lo que haga falta, hermano Es que A ver, yo porque soy así de hijo de puta En plan, yo eh, sí o sí lo, lo, lo voy a hacer No solo por cabezonería Sino porque la gente a priori Va a ver primero Una persona en TikTok Que tiene síndrome de Down Y que le puede llegar a parecer eh, Gracioso Vale, repito Porque ya después de ver La aplicación en sí eh, Aparte de todo el contenido De tetas, fotos eh, Y, y pusis que salen ahí, hermano En TikTok Y hay un montón de contenido De gente que se aprovecha de una persona, de un familiar o que tiene un síndrome de Down, hermano, y lo graba C claro ejemplo de ello, siempre lo digo, nuestro pana Juan Carlos nota ese, y yo, me parece súper denigrante que una persona gane dinero a, a, a, a cuentas de una persona que no tiene ningún tipo, ¿sabes? que es como ellos un animal indefenso hermano, una persona así, en el pobrecillo ¿sabes? no es consciente de lo que coño está pasando es jodido eso, es jodísimo hermano, y a mí me da eso coraje y eso es lo que pasa en TikTok, por ejemplo, pero pasa en cualquier tipo de, de plataforma o aplicación de mierda, es así, eso solo lo tenemos que utilizar los streamers como, como plataforma forma De contenido adicional para captar más personas Pero tampoco sin agobiarnos Yo no solo subo vídeos a lo mejor de una cosa en sí Eso también es cierto, subo de 20.000 juegos Como te he dicho, la biblioteca de videojuegos que tengo de 17 ahora mismo son juegos que a la larga Mi hermano lo los tengo que instalar de poco en poco Y es una locura, pero lo consigo de poquillo en poquillo Vale, un momentito, más fada En directo, hasta ahora, pero eso, hay que darle la vuelta a todos ellos, pero a todos, a todo para reinventarse y sobre todo ellos, nunca tampoco rendirse ellos, yo es que eso no lo, no lo veo yo ya con Morbi lo estuve pensando ya voy hace un año y seis meses que no paro de hacer directo todos los días, es cierto ellos que es desmotivante por supuesto, eso no lo niego yo, ni mucho menos en plan, hay un montón de gente que a lo mejor tienen 100 personas viéndole hermano y es una patata, pero una patata literal, hermano, que la persona esa tú le pegas un collejazo ellos y ni se muta ¿sabes? Parguela, loco, la gente con suerte suele ser parguela, yo soy humilde entonces, literal, no nos queda mucho no eh, literalmente por recorrer, a ver no es literal pero eh, por media lo, de, eh, lo decía en TikTok pues sí, eh, sin tinta decir, eh, si intentas decir si no terminas de decir la palabra y eh, te funa que gachones papá no digas eh, síndrome de down como eh, para insultar eh, porque pueden haber un gilipollas eh, pillar el clip auto de conte y reportarlo sí campeón pero es eso o sea no pasa nada yo lo digo porque a ver no lo he dicho con el contexto negativo ni mucho menos vale eh, simplemente que es verdad que hay personas de ese palo, campeón muy triste que ve ellos graba personas con síndrome de down para las visualizaciones y eso es un asco ellos pero la cuestión es esa no rendirse nunca yo sé que es complicado porque tú y es súper complicado realmente porque a ver, yo soy un tío que desde pequeño, ¿sabes? No, o sea, no os voy, no voy a mentir Pero soy fanático de los videojuegos O sea, mmm, ser competitivo creo que ya nací siendo competitivo Yo ya nací a Spirran, ¿sabes? En el vientre de, de mi madre, de la Trini, hermano ¿sabes? Ya estaba pegándome de hostia, hermano pero literal, en plan, pero a fulete, me estaba pegando y ¡pam, pam, pam lítico Con el lítico, el ambiótico, está en plan ¡Ricky, ¡oh! Y eh, literal, pero es la cosa, nunca rendirse y no eh, pararse nunca, eh, literal. Yo, vaya, eh, no pienso abandonar nunca Twitch porque Twitch me lo pongo difícil. Ver, le a, vamos, le voy a meter duro, ¿no? Lo siguiente, vamos, ya me jodería. Me queda con con 10 con el coraje que da a ello eh, realmente con una plataforma en sí no aproveche el tirón que tiene una persona, hermano, ¿sabes? Increíble. ¿Pozotén? ¿No has tardado? ¿Tu puta madre es por aquí? Hermano, me voy. ¿Qué pasó, Nachido? ¿Cómo te lo pasaste esta mañana, cachón? Vos tardes, vos tardes, maní. Vos tardes. Hey, un poquito de furro time, ¿eh? Este juego es la boya, ¿eh? Además, me, me gusta ello porque me da la posibilidad de hablar con vosotros, hermano, y no viene un niño de mierda de mando diciendo, jaja ja, me cago encima y como chetos. Ja, ja, hermano, te he ganó porque juego con mando. Y eso da coraje, realmente. Da coraje. Bueno, ahora, eh, tengo el nitro, grande. Yo, mira, campeón, primero, me sorprendió saber, cabrón de, del disco sabe perfectamente que yo ya pillé el nitro la otra vez que lo dieron. Me dice, escúchame papás y como, escúchame, tú eres un estafador, un putero ¿sabes? Tú no puedes coger esto, churra ¿Por qué? Porque tú ya lo has cogido antes, picha Por favor, banea a esta persona eh, por hacer flot Grandes <risa> de Pero es eso, yo te lo prometo que Yo sé que soy un pesado, pero os lo juro Que a mí me, de, me, me pone triste Pensad que queréis dejar de crear contenido O sea, otra persona Os, os, lo, os lo prometo, si una persona va mejor De 100 de 100 todos los días Literal, yo Dice, voy a dejar de hacer esto mano bueno, lo entendería porque ellos no. La presión no la aguanta todo el mundo. Eso está más claro que el agua. Literal. Pero nosotros, y ellos, que podemos disfrutar también de, de esto de una manera así más soft Yo, de una, pero de una. Sin pararse ellos, con más, con más brío con más mardada El día de hoy, con todo ellos. O sea, en plan de una, pecho partido. No rendirse nunca. Y eh, No solo aplicado a Twitch, sino a la vida misma. En plan, no sé, ellos, si yo me hubiese rendido en algún momento o me hubiese autocompadecido De mí mismo, en plan. Es cierto que yo no pude empezar a hacer directo porque ellos, todo el mundo somos, o sea, eso, Venimos de familias normales, pues ellos. Manos jornaleras, churra que no llegaría a los mil pavos mes compadre, pues yo, yo no me pude comprar un ordenador desde pequeño y siempre me compraba un ordenador portátil gracias a la banda de música, que lo bien lo sabe Chiyue, mi hermano o eh, Balta o eh, eh, Álvaro, tío, o sea, literalmente y yo ahorraba, compadre, como un bastardo ahorraba como un bastardo a todas, y me compré el PC así, literalmente, los primeros PC, ¿no podía hacer una mierda, hermano? Pues sí pero podía jugar Loli y subir un gameplay, pues por ahí empecé, yo empecé simplemente por crear, eh, ¿sabes? un vídeo y para enseñárselo a mis amigos, decir, mira que bien juego al Dark Soul jaja, <risa> xd, y ya está, ¿sabes? Y al LOL, obviamente Pero es la cosa, ¿no? Eh, en sí, es darle bien duro Hay un progreso y un cambio muy grande Desde que empecé a hacer esto hasta ahora Yo la, la claridad que tengo ahora mismo Y el enfoque que tengo ahora mismo No lo comparo ni mucho menos Hace un año y seis meses todo, Eso está más claro que el agua Ahora mismo soy mucho más preciso, ¿no? No me digas eso, es eh, muy bien eh, Muchas cositas se viene pues Mario en breve. ¿eh? Ya lo vino chido, ¿eh? Ha ido tomando el café, manín Qué cachón, macho. Qué alegría que haya salido también. Estás aprovechando antes de venir para el pueblo. Comiendo chetos pandillas, Tranquilísimo Literalmente, campeón. ¿eh? Pero vosotros te he permitido comer eso. Los niños rateros. <risa> Me encanta. De mejorar para el server. Eh, como le dije a Jeffrey ayer, campeón Si mejoráis el server, ¿qué, qué, qué, qué es lo que cambia? En plan, ¿genera algo? Eh, porque si es así, a ver si puedo llegar a ver Cómo cojones hacerlo, incluso tengo pensado Un par de, ¿sabes? Ya hablé con Buff Fernández Porque Buff Fernández eh, Ya lo sabéis, es el primo de Lorito Fernández Y estuve hablando de plan Pampling, Pampling es una plataforma Guay, la verdad, y Lorito o sea El primo de Lorito Fernández siempre lo ha utilizado Y le estuve preguntando en directo, literalmente, si yo eh, No siendo, a, eh, ya me entendéis Partner, pudiera llegar a entrar Y me dijo que, bueno, como ya soy una persona que siempre habla en su canal pues realmente pues también, sabes, como que no soy una persona residual, me dijo que lo hablaría con su amigo, sabes, en plan, porque un amigo suyo está trabajando ahí, sería la polla, aunque yo no llegue ahora mismo al partner en Twitch, sería la polla en Pampling, más que nada porque es promo, ¿sabes lo que te digo? Es la pollísima eso ¿Estás en casa o sigue fuera? En Sevilla, bro ¿Y ¿Cómo estás, papá? Me gustaría sacar un tema de debate, dime campeón, Alex, ¿por qué necesito, eh, por qué, por, por, necesitar a usted por saber de ti grande, bien eh, tío, aprovechando eh, las dos semanas eh, que me quedan por aquí, para salir, entrar y ver eh, gente bonita, pero después también puedes hacerlo, Nacho, eso es lo importante, muy bien tío, me alegro, voy a intentar, eh, no te Retirte con las calores Puh, yo eso es lo que le digo yo a Álvaro y a Nacho Puh, Madre mía, en Sevilla no aguantaría yo Y yo si soy lo más parecido a un conguito blanco Literalmente, o sea, es, literal Me muero, me, me muero Si ya de por sí no salgo a la calle, porque ya sabéis que Crear contenido en Twitch todos los días, pues es... Algo que ocupa un tiempo increíble Y sobre todo tira para arriba, hermano Que es lo que hemos estado hablando con Chiyue, ello, que es así Yo yo es cierto que ahora mismo, desde que empezó este mes, compadre No genera ni, o sea, ni aunque tú aquí te pongas teta Pues cierto, pero poco a poco, literal Eso es un, una recepción de mierda que tiene Twitch Solo eso, eh, tenemos que ser fuertes Y no rendirnos nunca Sé que soy un cabezón, ello, que mi espíritu de, de, de lucha es enorme ello, Pero eso es lo que me enseñaron los videojuegos ellos yo cuando murió Aerys me reí, ¿sabes lo que te digo? Yo dije, hermano, estoy con Sephiroth, entonces soy de los malos <risa> Digo, ¿qué? <risa> hermano, literal, hijo A Eris que te follen, hijo, no hacían nada en el Final Fantasy VII Churrita, metas carajo Yo sé que ellos, otras personas dirán, hermano, Aerys la folla Que le den por culares a Eri Junelesca es una perra también Y no, no necesitaría estar en el Final Fantasy VII Me cae con Diego La madre que le parió, Siempre uno de que la gente eh, que no sale de donde sale la polla este día porque son unos imbéciles Y si intentan, pero eh, los tienen una que no saben que pueden, pero eh, no estudian No te tocan los cojones Hay gente campeón por como comod comodismo En plan, como te ponen todo por delante El niño promedio campeón es así En plan, me refiero a que si tus padres te dan todo por delante Y te dan la paga, ¿sabes? Para salir de 50 euros, como pasaba con mis amigos ¿eh? O sea, yo tenía muchos amigos que a la hora de salir campeón Ale Yo desafortunadamente salía con 0 euros Literal, y, y básicamente Después, literal, mis amigos salían con 50 pavos en, el en la cartera O sea, literal, yo, pues sí, pero... Es eso, respetar Final Fantasy, hermano. Wakar, y eh, literal, hermano. O sea, es que había personajes flipantes en el Final Fantasy VII y te metieron en esa piba ahí para que llorara la peña. No, ellos no llores. Porque tienen eh, todos eh, a huevo, pero no estudian, tío. Eh, me da rabia. Porque no saben aprovecharlo, campeón. Vale. Yo tampoco aguanto y me piro este fin de Sevilla a casa de mi novio, a la eh, fría de, de su pueblo. Qué guay. vale eh, red de dos días y desconectar un poco. Pero eso es bueno, realmente. A ver, yo, eh, la verdad, siempre me suelo dar ese tipo de capricho. Solo cuando viene Nicole, mi hermano Chiyue, pero viene bien. Y yo, viene de puta madre, hermano. O sea, porque es bueno desconectar de las redes sociales. Yo soy incapaz de desconectar 100%. Nicole siempre me dice, mi hermano Chiyue, cuando estoy cenando, Álvaro, puedes para allá. Yo, no puedo. O sea, estoy subiendo a lo mejor un vídeo. Estoy eh, quitándome todas las notificaciones porque ahora mismo, bueno, ahora porque no subió hoy gameplay. Pero si hubiese subido gameplay, tendría TikTok pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, todo el rato haciendo boom, boom, boom. Parecía eso un puto satisfier, y en vez de un puto móvil. Y eso lo tengo que poner en silencio, loco. Y es un poco, eh, siempre voy a contestaros a todos vosotros y vosotras. Pero por supuesto, ya sabéis que el, el comentario promedio de, oh, bro, ¿cómo juegas con esa calidad? Oh, bro, ¿cómo juegas con esa sensibilidad? Oh, bro, ¿cómo ganas una partida? Manito. Hermano, me vas a decir a mí tú, churra como juego, y yo meterle 50.000 horas al juego y ya verás que puede llegar a ser bueno. Voy con una botella congelada eh, cuando hay mucho calor y unas... Eh... Y a unas manas eh, me la hecho por encima. En plan, eh, pe Pezoncillo sé si será. <risa> ¿Qué gacho? A cristalero, he cortado cristales con ella. <risa> completamente. Decidió, eh, te quito el follow eh, por decir eso de Aeri También te gustaba Marta Aerie, en serio. ¡Y yo, mío, Yo lo odiaba, hermano. Era una curandera. ¡Qué haces ahí, compadre! ¡Estaba flipante! ¿Sabes? Total. Eh, Nacho y Balta, no me matéis. Y eh, yo, yo es que me crié más con el Final Fantasy sí, eh, Perdón, 9. Literalmente. Eso es lo que más me toca los huevos porque encima tienen más recursos la cosa. No saben aprovecharlo, pero vosotros a la a, a regla de tres vosotros que siempre tenéis Que clases de B1, B 2 la estáis aprovechando. ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo vas con el curro? Ya acabó. Papá guaca, no sale en el 7, sino en el 10. Eh, no me lo compares con Eri No, no, no, perdón, pero digo en plan. sabes hay personas entrañables, igual que viví, Valta O sea, para mí Vivi fue la polla. Eh, literalmente el Cid, ¿no? Eh, de ayer que estaba hablando con Nacho y yo, nota de la lanza con un purito Faria de eso en la boca. Bueno, solo la polla. Pasas que y yo de pequeño por la veía como. ¿Sabes? Nacho se puso triste, loco, eso ve, sabes, Como ellos, ¿qué le pasa a mi hermano? Y yo por un juego, ja, ya lo odio. <risa> ¿Sabes? poner triste a mi hermano mayor por un juego, te odio. Y ya sabes el sentimiento que cuare Eni bueno, cuare, en aquel momento, eh, generó en mí con Aeris, tío. Ya se me ha acabado, eh. ya se me acabó la semana pasada literal. Y eh, por lo menos mira, podio podido chayas, están a ellos, eh, o sea, en un fin de semana, un domingo yo puedo, puedo tirar para allá Con en Nacho, literal, de una arte caso, o sea, Nicole no viene hasta el final del verano. Y qué alegría también, mi hermano Chiyue de nuevo. Y yo creo que te lo pasé guay, qué chulo, una, una fiesta, hermano. He hecho un montón de menos para que te a mentido, Chiyue. Bueno, ya a todos y a, todo a todas, siempre lo digo, y yo. molvi cada vez que viene es que me dice, no, yo, papá, yo, imagínate el Salvador, ¿no? En la que vamos a liar el Salvador en las fiestas del pueblo, hermano. Pero, que tiene todo, ¿sabes? Tiene todo el recurso. Oh. mi hermano Sergio? Oh, eh, hola. Vale. ¿Qué pasó, hermano Sergio? ¿Cómo estamos, gachón? El Loco, al, ese mapa el, Es una jodienda, ¿eh? Increíble ¿Cómo te encuentras, gachón? Eh, ¿Qué pasó al final con el currete? Eh, yo en dos semanas ya estoy por allí Eh... Me he de volver a casa, eh, he de volver a casa a los viejos. Nada, pero no pasa nada, ellos. Eh. Últimamente ¿qué es que eso. España no te permite poder independizarte, Nacho. O sea, tienes que tener de margen, ellos, tres mil y pico de euros, tres mil pavos, para poder independizarte y pagar todo lo que tengas. Eh, en plan, agua, luz, su puta madre casa, internet, todo. Y es complicado, porque, y yo ¿qué pasa, compadre? Se nota que no puedo jugar con mando, compadre Buenas, ¿cómo estamos, mi hermano Sergio? ¿Qué pasó, ellos? Que ayer, madre mía. O sea, yo, la verdad, eh, a ver, yo, porque soy así, mi padre me enseña así. Yo hubiese dicho, mira, pues lo hago y a tomar por culo en el trabajo. Y mientras que tú me pagues, compadre, de puta madre. Yo te limpio aquí lo que tú quieras, picha Pero más que obvio que sí eh, puede llegar a molestar mucho Yo porque soy un poco más así En plan, a mí me suda la polla Mientras que me paguen, me suda la polla Obviamente no me va a decir yo Tienes que recoger el cadáveres del suelo En plan, de mapaches Pero eh, si es así, sí eh, me, me dio coraje porque siempre habrá abusos, tío En lo laboral, en España un montón Y en plan, yo, yo me acuerdo cuando trabajaba con mi padre Y Nacho, lo, lo puede decir Hermano, más de 14 horas al día, compadre Eso no está pagado, y yo, O sea, no está pagado Entiendo ¿Qué putada? Entiendo perfectamente que la gente no quiera trabajar La restauración, hermano, pero a mí que me importa eh? Yo vengo a trabajar, no vengo a ser explotado Claro, yo desde ayer Pensando eh, que es hermosa Qué gachón este, Alex, ¿sabes? ¿Será? Eh, lo siento por no hacerme esto a la primera, que paranoia eh, Supongo que aquí está... Lo que dura el juego, tío. Lo que dura el puto juego, hermano. O sea, en plan, ya sabéis a lo que me refiero. <risa> Literal. Descansando y hoy he aprovechado para mandar currículum a saco. Eh, si a mí me la suda también. Eh, pero llega un punto eh, que uno se cansa. Claro, o sea, completamente entendible, Sergillo. En plan, un puñado de días así. Madre mía, chicos, coñazo. ¿Sabes? Más que nada por eso. Porque si tú acuerdas eh, ser camarero y después pones en el puto. Hostia. Pones en el puto currículum ayudante de camarero y te y cotizas menos. Entonces estás cabreado, ¿sabes? Camareros, camarero, ¿sabes? Literalmente, que es normal también. Vuelvo a repetir, macho. Que molesta ver un huevo y parte de otra. Y que gacho el Barta, tío, Nacho, con lo de Aery Lo siento, y yo de verdad, ellos. Yo, yo sé que esa, ese personaje a vosotros mola. Pero ellos, yo, yo de pequeño, lo, ¿sabes? Lo recuerdo como con coraje. Porque ese personaje, siempre que veía a Nacho jugar, bueno, le subía los niveles ellos. Y, y no, no quita una mierda ellos. Pero una puta mierda. Y el 10, eso, cuando ha hecho guaca. Eh, Dios, qué guay, tío. El Barta. Qué guapo, que me encanta. Y yo me encantará el momento en el que, que tengo hasta aquí, picha. Me encantará el momento en el cual podamos llegar, yo qué sé, como lo aleja el capo, yo que se está haciendo ahora mismo, bueno, ya ahora no porque está en casa de Felipe, soy Felipe, pero ellos se estaba haciendo el Final Fantasy VII. Qué guapo sería enseñaros con, yo qué sé, de 100 personas, hermano, el Final Fantasy IX. Sería la polla, loco. Pero bueno, paciencia. Lo mismo que hemos estado hablando con Álvaro y con Chiyue. Yo es que soy un cabezón, yo no me rindo con nada, hermano. Y me voy a partir el pecho en cuatro cachos, loco. Lo que haga falta yo. Pierda esta parte del cuerpo. No, hombre, eso es broma. Uno eh, lo que busca es trabajar y que sea Al menos en un mal ambiente y unas condiciones adecuadas Eso es lo más importante yo Porque cuando tú a lo mejor o sabes estás en un ambiente de trabajo Productivo, hermano Sergillo Si te tienen que quedar media hora, te queda Pero si estás a la joya de los abusitos de todos los días Un poquito aquí, un poquito allá, de tiempo Las malas condiciones sí, cuando te dicen Te quiere quedar media hora, le dicen no, voy a ir para mi casa Por eso es normal, lo entiendo perfectamente Gente, me, me huele a vos Qué guapo, tío no, Wendy eh, a, a, ¿A quién me refiero? A Wendy Ya, pero coño En plan, me parece guay Porque, o sea Hacéis buenas parejas O sea, realmente Aunque haya un ahí hay Un par de años Más así De diferente Pero está guay eso No está malo Ni mucho menos Y verdad, Barta, tío Ay ¿Cómo se llamaba? del juego de ayer Que estuvimos hablando Que es que no me acuerdo Y yo lo, lo estuve buscando hermano eh, Y no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? El... Vampire Survival falso <risa> ¿Cómo se llamaba? Yo me acuerdo que la portada era como los gormiti, O sea, pero está guapo por juego, ¿eh? Eso está chulo, en verdad Me llamó la atención y lo dijo Bartallay Y ahora mismo lo busqué y todo y no, no caigo Es más, en lo de eh, indie games eso que siempre veo en YouTube eh, Literal, no me salía Bueno, es que creo que lo vi Porque vi muchos vídeos suyos para sacar conceptos, ¿sabes? Y, y es jodido eh, no me acordaba, tío, pero está muy chulo. A ver si mañana lo puedo traer, macho. Hello, ¿qué pasó, campeón? Saca licencia sensei. ¿Cómo estamos, cachón? Buenas tardes. ¿Cómo te fueron las clases? Has tardado más. Hoy es martes. ¿Hoy... Hoy no tienes que ir a, buscar a tu hermana, ¿no? Me refiero a la camiseta de Vinicius del Madrid. Ah, de Vinicius. Tío, suena a. a gladiador, campeón, ¿no? Vinicius. Vinicius, el quinto, te parte el potra porrazos <risa> ¿Sabes lo que te digo? En plan, hermano, suena eso. ¿Qué, qué rollo tan bacano? ¿Es griego ese ¿sí? hombre? O algo Vinicius. <risa> ¿Qué tal, TT? Perfecto Me cago en la leche No, V ¿Y cómo está yo, campeón? Cali Sensei también En la mañanita Enorme Qué alegría ello, Que le estén metiendo Un apretón muy duro ahora Al último trimestre, hermano <susurra> De una manera increíble Más ellos, cayéndole en la boca a los profesores Que a lo mejor muchas veces no confían en el chaval o chaval, a Ellos es lo que tienen que hacer Pero a hierro Solo me hecho una eh, partida del Baron. Del Baron solo oh, Yo hoy... Sí, lo que pasa es que me, Creo que sí jugaré una partida, aunque sea Campeón Cali 16 Pero me gustaría eh, jugar al, al Metro urbano ya que está aquí el Nacho y el barta, Para que también lo vean le he pasado... a, a barta le pasé... Eh, y vosotros ya lo vais a ver Que está muy chulo el juego Seguro que mola Al le pasé... ¡Ey! ¡eh! El gameplay así, el trailer, yo, yo, yo, seguro que le mola también Está muy chulo, tío Está súper, súper guapo, loco Hombre, a ver, no está la altura a lo mejor del Hollow Knight Pero, yo, para su Hollow Knight del Alixprez está de puta madre, hermano de puta madre O, yo, pero ahí, si no creo que lo juegue Pero aparte lo vi antes jugando y me dio ganas de jugarlo Digo, guau, wow, es que le matar a, a los Warfa Porque, claro, a falta de tiempo, pues muchas veces, pues normal Yo, ese juego no puedo traerlo tanto, tanto como me gustaría me, me encanta Ese intento Bien Y cómo te salió también la partida del Balonanto Y por supuesto en ese aspecto campeón lo conseguirás. No, no lo intentas, lo consigues A Sensei. Eso es una de las partes que siempre digo En plan Yo qué sé Antes ha dicho Nicole por ejemplo me, me, me intentaré sacar el práctico No, me sacaré el práctico Literalmente en plan, como, ¿sabes? Pensando ya en que Lo vas a sacar sí o sí, el mental es importante En todos to los juegos, bueno, perdón, hostia En todos los juegos iba a decir, en todos los aspectos De la vida, no solo los videojuegos, yo por ejemplo Yo qué sé, hoy eh, me eché una partida al LoL por la mañana y me demotearon de, de Oro 3 Si pienso, hermano, eh... eh soy, o sea, me, me voy a meterte no lo consigo, pero después te he hecho un par de partidas, compadre, la lía y te tomar por culo. la que hay en el LOL Es eso, o sea, aguantar a niños 5P. Qué guapo, ¿no? Ellos tiene un, un rollo súper bacano, tío, el juego, eh. Papa, Fuera de coño. Gracias, campeón. Sueño, por eso me he están durmiendo <risas> ¿Será? Yo también pues Bueno, en verdad no En verdad no Te podría decir que no, campeón eh, Te lo prometo, Lilo Hay muchas veces que no recuerdo lo que he soñado La mayor parte del tiempo no sueño por mucho cansancio En plan Es lo que estaba hablando antes con Chiyu, hermano Yo... Bueno, vosotros lo sabéis porque estáis aquí todos los días ¿Cuántas horas le he hecho yo todos los días a Twitch? Y después veía a una tía que a lo mejor tiene 50 personas viéndole Y solo tiene YouTube chatting Y a lo que juega es Satifier eh, 2.0 Y eh, me duele el coño Coño. Y gente que tenga a lo mejor ellos sin followers jugando solo un juego copiando ideas de pequeños creadores de contenido. Churra. Es la vida. Cuando estemos arriba, compadre, pues mira Esas personas se van a cagar, porque cuando Cae cuando cae ya el proceso De todo un tiempo, ellos se dan cuenta la gente Hermano, de qué va las personas Yo, la verdad, eh, siempre trato de conservar mi, mi forma, tal y como soy la vida real Para hacer los directos, cuando algo me parece una mierda Me va a parecer una mierda, literalmente Y habrá gente ofendida, sí, pero eso es la vida Hermano, eso así, ah, habrá gente que se ofenda Por todo, bueno, está Ale eh, ¿Qué piensas en Minita? Menos mal, ayer Ale está eh, revolucionado, eh, una raquecita, de gente tryhard y compañeros tryhard, pero ganaste por lo menos Menos mal Yo a ver Después campeón a les A ver qué se trama ya la verdad es que no le di mucha importancia A lo que es el Valorant Como contenido así En principal del canal ni mucho menos Ya sabéis que no es un juego tier Pero eh, es divertido sé que a vosotros Mola también Mucho más chill Ah me intenté descargar CSGO Pero me puse a hablar con Nicola Ahora que está de baja Pues no O sea que no tenía mucho tiempo Y de descargarlo Pero esta noche pues sí lo dejaré Mientras que veo un capítulo Yo que sé De la serie que dijo Pibardo que me recomendó La de Moon Nine Que no está mal Pero el actor ese principal Huele a caca un poco Huele un poco a caca, tío. <risa> es que no me gusta ser vive. Me quedo la leche. Gracias, campeón. Y luego, de nuevo, por eso me he habitado dos poderosos. Bueno, eh, al menos aún eh, no, me, eh, no me he quitado el móvil. Qué gachón, ¿sabes? Ese cerejillo Y me alegra también, hermano. Hay que ser crítico también con las cosas. Si no estás cómodo, me parece bien que no estés trabajando, ¿sabes? Y el ambiente de trabajo es principal y cordial. ellos Para poder llegar a evolucionar tú como sabes trabajador en esa empresa. Quedarte con el rollo, la esencia, cuál es su... ¿Sabes? Porque es la, es la clave, realmente. Hay empresas que, obviamente, está súper confuso. ¿sabes? El simple hecho de que... ¿Cuál es, tu logo? ¿Sabes? ¿Cuál es tu lema, hermano? ¿Qué, qué pretendes con tu empresa? ¿Sabes? ¿A qué pretendes llegar? Yo obviamente hay gente, tío, que abre empresas y no tiene ni puta idea, hermano, de abrir una puta empresa ¿Sabes? A lo mejor, yo qué sé, tío Le, le falta una marea para poder distribuirla Literalmente <risa> Poder... <risa> Me cago en la leche, por qué? Sí, eh, pero es eso, campeón, vamos eh, No sé, no, no, literalmente Yo... No pasa nada, por no recordar lo que sueña pero yo qué sé, hay gente que, no, que lo recuerda perfecto Matesar, ¿cómo estamos, campeón? Eh, how much time? Eh, ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempecillo? ¿Hace que no hablo contigo? Fue un montón, una pesada, ¿eh? Por lo menos seis meses, a priori, ¿eh? Por lo menos seis meses, campeón ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va la vida? Ahí va, un año y cinco meses, ¿sabes? Desde el principio Más o menos desde las partidas privadas del Fortnite Tío, increíble, CSGO está guapo Está muy chulo, lo único malo es eso, campeón Cali Sensei, que jugó CSGO en el 2022 Es simulator de rusos En plan, es que es Basket AK-47, bosca Es así, en plan, tengo que jugar muteando a la gente Eso es cierto, pero a ver, ¿qué se le va a hacer? Los videojuegos son así Literalmente es eso El CSGO es un simulador de terrorismo O sea, van a ver rusos Literal, y sea, no me jodería eh, tengo el perro rizado eh, desde que me... Eh, que desde que me lo corté el domingo. Rizado, qué guay. La verdad, soy es mi amigo Evo, eh, que tiene rizos, tío. Es que no me deja... Eh, no me lo dejé cortísimo, eh. Matesar, grande, Sakhalisensei. Y el, eh, el follow way de cuatro meses. Enorme ese, ese Alex, pero desde antes. Tú estás de Navidades, campeón. Antes de Navidades. Campeón, Alex enorme. ¿cuándo, eh, eh, <ríe> ¿Cuándo me vas a devolver los dos meses? El puto Nemo es un cabrón, tío. Y ese chillú de, tío, dos, dos añitos y diez meses, hermano, desde tú estás aquí en el canal, yo desde que empecé a jugar a, a Darzolillo. Qué guapo, hacía directos es que daros cuenta con el McDonald's, diga chillú, con un turno partido. No tiene cojones tú hacer directos, ¿sabes? Más de dos horas porque te tiene que ir otra vez, compadre. Eso no es justo. Y la verdad es que desde aquel momento estáis aquí, al igual que y Muchos de vosotros que estáis aquí, tío, desde el primer momento. Y lo, lo agradezco de corazón porque gracias a vosotros siempre he mantenido una felicidad y una forma de hacer las cosas súper es cierto que me han, me han faltado un montón, o sea, me he tenido que adoctrinar muchísimo, no soy un perro ni mucho menos, hostia, pero lo juro desde de, de corazón, ellos, si hay una persona hermano que quiere hacer algo en la vida, va a tener que adoctrinarse ellos y seguir una rutina y sacrificar todo lo que tenga ellos, o sea, literal, todo, menos la vida, obviamente, ellos, pero es cierto, hay que... Tienes que sacrificar todo, anteponer todo Para la gente con la que te encontrarás en el CSGO Será peor que la del Valorant Claro, campeón, pero es eso, echar una risas en, el, en plan lore completamente de CSGO De cuando empecé a hacer directo, estaría gracioso Pero no me lo voy a tomar en serio, como le dije a Sergillo ayer ¿Sabes? En plan, eh nada, para hacerla, o sea, para reírnos un poco ¿Sabes? Veo a un niño ruso, le digo, escúchame, ¿qué hace tú con el camarín, Boom, boom, y hacen cosas Sin desembalo Se fue el, eh, el Mate nada, vamos a ver lo que Literalmente, vamos a ver que ha puesto el niño ese ya por curiosidad. O sea, ahora Dios. Hay gente que se cree importante por dar un follow cuando empieza el canal y ya está. ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor una cuenta secundaria de alguien así extraña que quiere, O sea, mal meter. Pero a ver, lo único que ha puesto hola oh, y follow bay. Nada. Típica persona, campeón Cale sin 6 que viene y después a lo mejor, ¿sabes? Es la típica persona que te va a decir, hermano, mierda sobre algo. En plan. Pues yo llevo aquí dos años, bro. A mí que me importa, tú hablas alguna vez en el chat, compadre. Pues como si no lo mamá huevo No, hombre. Está hablando ellos. ¿eh? Vosotros que estáis aquí 24-7 todos los putos días, hermano, ¿eh? Esos son los reales, churras. Pues no te ha quedado un follow cuando empezó a hacer esto, yo ¿so qué, es, compadre. Está hablando, churras. Hostia, dos años, ¿eh? Vetarinísimo, eh. yo me ayudó, campeón, a Sensei al principio, para, porque tenía el Stream La totalmente patas arriba y él vamos un día, me acuerdo yo. Incluso ese verano trabajé con Eco de en la puta pizzería, que en la cual la pizzería que no estaba ni pagada, campeón, a Te pegabas allí trabajando, ya veis, te daban 50 euros por 3 días. Churra el día de un trabajador, aunque eche 4 o 5 horas, compadre, son 50-60 euros, tío. Blanco y boté, hijo de la gran puta. No sé cómo lo aguanto, eh, dos años en Twitch eh, Pero, ¿cómo? 10, eh, 15, eh, la vida real, eh, me mato. ¡Qué gacho! Yo solo llevo, pues, un año y cinco meses, mi hermano Chile. No, no estoy quemado ni mucho menos. Pero, ey, yo te lo prometo que lucharé para que tú cambies también tu, tu punto de vista sobre Twitch Es cierto que ellos muchas veces luchamos sin ni son. Y yo, sin ningún tipo de, ¿sabes? Recompensa, pero merece la pena siempre y cuando pensemos en las personas que a diario estamos aquí, tío. O sea, literalmente, eso es lo bonito, hermano. Eso es muy bonito. Yo, joder, eh, recordaré toda mi vida, hermano, cuando empecé a hacer directos, loco. O sea, que sí. Que había 60, 70 personas y ¿eh? yo viendo básicamente un, unas partidas privadas. Me sube la polla. Yo en Fortnite ah, me puedo comer los huevos. Soy pro en cualquier videojuego, no solo en uno. Demasiado, ¿eh? <ríe> Esa nueva, no hay. Eh, y no es following porque no la has escrito bien, campeón.